Lo que esperamos que lleguen más jugadores para que vean el sorteo. Ahorita les enseño la propiedad que nos va a regalar Peter Hart. Es una propiedad en Chicago. Está muy bonita. Ahorita se las enseño. Vamos a buscar este tesoro. A ver. Estoy en Santa Clara buscando tesoros. No me ha ido muy bien. Como no tengo mi red de propiedades, estoy perdiendo muchos UPEX. Pero no me quiero regresar a Chicago porque cuando es en... Cuatro días abren las dos nuevas ciudades. No quiero gastar otros tres mil dólares, no, tres mil UPEX por el viaje redondo a Chicago y regresarme a San Francisco. A ver, vamos aquí. Vamos a ver si lo encontramos. 40 UPEX. A ver, ¿qué nos da? Ya gasté 40 más los 50, son 190 UPEX. En total me pasé. A ver, 1, 2, 3, por aquí más o menos, creo. 25, aquí me voy. Ah, miren, la encontré. Exactito. No la atiné. que fueron 40, 115 UPEX. Gasté y solamente gané 120. Pero casi todos los días encuentro un cofre de Sparks de 0.01. Bueno, vamos a hacer el sorteo, familia. déjenles les enseño la propiedad. Es esta. Y miren nada más lo que se va a ganar uno de los miembros. Miren esta casa, muy bonita. No creo que venga con el carro. Pero miren nada más. Qué bonita propiedad se van a ganar. ¿Quién va a ser el ganador? de esta propiedad cortesía de Peter Hart. Vámonos a la rueda. Le ponemos el full screen. El único que no puede calificar para este sorteo es Peter Hart, que él es el que está dando la propiedad. Ayer Urban no pudo participar en el sorteo, pero ya está aquí. Así es que mucha suerte a todos. Vamos a darle vuelta a la rueda. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Felicidades, Mojicana! Ahora sí que anda de suerte. Porque salió premiada para el sorteo que teníamos de dos propiedades también en Chicago. El evento terminó... ¿Cómo terminó? La semana, esta semana pasada tuvimos otro evento donde regalamos propiedades. Ella se ganó una por... Tener la historia más espantosa. Muy buena su historia. Felicidades otra vez, mexicana Te ganaste es otra propiedad. te lleva dos propiedades en una semana que se gana. Mañana el sorteo es de 0.21 Sparks por una semana cortesía de Exicor. Ahorita les mando el mensaje a mexicana y Peter Hart para que hagan la transacción. Y más al rato subo el video en el canal de Discord para que los vean todos en vivo y a todo color muchísimas gracias por participar otra vez a todos y felicidades otra vez Mojicana por ganarte otra propiedad en una semana hasta luego, familia y nos vemos despuesito